Estás en la tarde de la radio, estás en Radio Mix, me quedo con vos y para vos hasta las 4 de la tarde, haciendo que tu tarde se convierta en la mejor tarde de tu vida. Ahí quisimos poner una imagen, no lo pudimos lograr, y acá apareció la licenciada Carmen Sotero, que es mejor esta imagen, es mucho mejor. Y bueno, un tema muy delicado, vamos a hablar hoy en el diván con la licenciada Carmen Sotero, hoy vamos a hablar del loco del barrio, ¿cómo llamamos a una persona que tiene problemas psiquiátricos? Siempre se toma como en gracia el que delira, el, el que dice cosas raras, el que quizás sale con algún elemento. Recuerden acá en el partido de Pinamar que estaba el loco de la motosierra, ¿no? Un, una persona con problemas psiquiátricos. ¿Esto qué afecta cuando no llamamos las cosas por su nombre? Cuando minimizamos y hasta tomamos en gracia al loco del barrio y en realidad no tenemos en cuenta que es una persona con problemas psiquiátricos. Por eso, un tema más que hecho real, un tema más actual que nunca. Porque hoy, claro, conocemos el hecho del policía que fue eh, acuchillado, ¿no? Por este hombre. Pero hay muchos locos del barrio, hay muchos hombres con problemas psiquiátricos cómo tenemos que manejarnos. Pero todo esto lo va a decir ella, la licenciada Carmen Sotelo. Le damos la bienvenida al Magazine. la Carmen. Hola, Karina. ¿Cómo están? Muy bien. ¿Y vos? Bien. Todo bien, por suerte. En casa. En casa. Bien. ¿Vos en tu barrio tenés algún loco del barrio que se dice? Sí. Sí. Tenía, tenía un vecino, digo tenía porque la verdad que hace muchísimo, también hace mucho que no salgo, pero hace muchísimo que no lo veo. Pero era un muchachito que vivía dos casas de mi, de mi casa. Pero además de eso, de eh, El loco del barrio, eh, yo he trabajado en psiquiatría en sala de internación de, de agudos. Uh -huh. O sea, cuando una persona por sus delirios, por su descontrol, tiene que ser internada en un hospital, lo primero es la sala de internación y después de allí se deriva. Y en psicopatología, en el hospital Álvarez, donde yo trabajaba, estaba la sala de internación de agudos. Yo trabajé muchos años allí. El trabajo con el enfermo psiquiátrico no es fácil. Eh, no es fácil porque tampoco es eh, constante. ¿Esto qué quiere decir? No es que podemos predecir de alguna manera siempre y en todos los casos lo que va a pasar. Es una persona que no piensa con el hilo de pensamiento que podemos razonar nosotros. Eh, nosotros en, Entre nosotros decimos que tiene... Otro hilo de pensamiento, como que eh, piensa, si nosotros pensamos en blanco, esta gente puede pensar en rojo, digamos. Claro. Entonces es eh, muy difícil, y lo más difícil de todo es que es una enfermedad, porque es una enfermedad, eh, que no está... A ver, que está mal vista. <risa> Entonces, ¿qué pasa con eso? Eh, no se comenta, no se, no se muestra. Si nosotros vemos a alguien por la calle con una venda en el brazo, vamos a tratar de no golpear su brazo porque está vendado, ni hacerle mover el brazo, porque está vendado. Si vamos por la calle y vemos una persona en silla de rueda, no le vamos a pedir que se pare y corra, pero si vamos a, por la calle y vemos una persona caminando normalmente, eh, mirando normalmente para todos lados o circulando, no tenemos nada que nos diga que esa persona tiene un problema mental de razonamiento o no lo tiene. ¿Se entiende lo que digo? Entonces, okay. es muy difícil. Eh, sí es más fácil hablar de una persona con problemas psiquiátricos. Si nosotros sabemos, como por ejemplo en el barrio sabemos que hay una persona con ese problema, bueno, tomaremos algunos recaudos. Los primeros que tienen que tomar recaudos son la familia y los vecinos más cercanos. Porque son los que pueden notar que algo le está pasando. Como esta mamá de este muchacho, que decía no toma la medicación hace rato hace unos días que no toma la medicación señora eso es muy grave usted tenía que haber hecho algo alguna persona se tenía que haber encargado de hacer algo hablar con el psiquiatra ir al hospital eh, alguna advertir alguna cosa porque la medicación es, en, en el caso de una persona psiquiátrica, la a, medicación es lo que estabiliza, lamentablemente tiene que tomar la medicación y la tiene que tomar de por vida, y tenemos que vigilar. Yo me acuerdo que cuando estaba trabajando en el hospital, nosotros... <ríe> Eh, los enfermeros, que están tan mala ahora pobres, este, nos explicaban cosas que de repente nosotros como profesionales no nos habían dicho en la facultad. Por ejemplo, vos le das la pastillita y se la mete abajo de la lengua y no la toma, y hace el amague de que la tomó. Bueno, yo conozco, tengo esta información que vos hasta se la podés dar en un jugo o disfrazar cuando, porque muchos se ponen así agresivos que no la quieren tomar la pastilla. Sí. Y que la están envenenando y que se empiezan a, a perseguir con este tema, ¿no? Me están envenenando, no quiero tomar la pastilla, me están haciendo daño, la psicóloga no sirve o el psiquiatra no sirve está en complot, puede ser cualquier cosa, lo que sí si escuché todo, pues bueno yo tengo una prima con algunos problemas, entonces yo desde chica ya, ya escuchaba todas estas cosas, por eso lo sé muy bien pero es buscarle la vuelta yo me acuerdo que mis tíos le ponían en el jugo que ella tomaba la medicación, porque realmente es incontrolable si no lo querés internar, ¿no? sí si no lo querés internar, si no lo podés internar, si, tenés que saber que es una responsabilidad muy grande, y otra posibilidad, o sea, dentro de la salud mental y dentro de la enfermedad psiquiátrica, hay diferentes patologías. Una cosa es eh, una paranoia, esto, esto de me están persiguiendo, me quieren matar, el televisor me hablan y me dicen que me van a matar. <ríe> ¿No ves la cabeza, Karina? Tal eh, cual, tal cual. Bueno, sí, solo no, eh, la verdad que, que, que hasta me duele, ¿no? Porque es una persona que yo recontra quiero. Y, ¿Sí? y bueno, pero bueno, eh, era una situación así, hasta que a veces también te, las personas que más quieren son las que eh, ellas más se persiguen. Y, y me pasó esto, ¿no? El sentir el rechazo de, de, de ella siendo su prima preferida y estar muy, muy a la par juntas. Entonces, bueno, fue es, un, es triste. Por eso digo, yo entiendo a la mamá de esta persona, pero también... Sé que, que los padres están totalmente controlando esta situación eh, y no se dejan estar, es decir, saben que tienen un problema y que sus hijos, y están, mis tíos estaban permanentemente con esto y la medicación la tomaban. Es decir, el, la psiquiatra le dijo, la querés tener en tu casa, la tomás. Toma la medicación, si no, no se puede, ¿no? Sí, igualmente hay otra opción que eh, eh, para la familia también es, porque no todo el mundo tiene la obligación de saber cómo manejarse con, esta, con un paciente psiquiátrico. No, no no podemos decir, ay no, eh, eh, la mamá, la tía, la abuela, no sé, no, no no saben, no, no están... Además no, no, se re, no reconocen que tienen esa enfermedad. Es decir, una madre a veces no reconoce que su hijo tiene eh, la enfermedad. Por eso cuando se escuchaba lo que decía la mamá de este hombre, yo decía, es que quizás ella nunca asumió la, la gravedad de la enfermedad de su hijo, ¿no? Exactamente. Y no reconocerlo, eh, digamos... Ante las personas que lo reconocen, y aunque no lo reconozcan, lo que nosotros hacíamos en el hospital era citar a los padres, o a la madre, o al padre, o a los dos, y trabajar acompañándolos, explicándole eh, en algunos casos en entrevistas familiares, y en otros en entrevistas individuales, con los padres, explicándole cuáles eran los temas. Esto que te decía de la toma de medicamentos, es un tema que eh, había que explicarle a los padres, porque la verdad, lo que menos un padre se puede imaginar es que él, que le está dando una pastilla para que se sienta mejor y para que esté mejor, que el hijo no la va a querer tomar. Eh, Digamos, no está dentro de lo que esa persona eh, se puede imaginar. Eso por un lado. Y por otro lado, yo te pregunto, si en tu familia hay alguien que tiene problemas auditivos. Uh -huh. ¿Vos lo comentás? Severos. Severos. Pero sí, al entorno sí, al entorno sí, lo comentás. Si alguien tiene problemas en la visión ciego, por ejemplo, ¿se comenta? Sí. Me, me traes el recuerdo de <ríe> también, ¿no? De, de, de escuchar a, la, a José decir, la abuela, la bisabuela grande ya, decir, ella no escucha, es decir, que ya desde los chiquitos te explica para que vos le puedas hablar en voz alta, ¿no? De cómo tenés que actuar. ¿Y si vos tenés un eh, pariente que delira, se lo contás a alguien? No. Es, es real. Eso es como que. Es ¿sí? real. No es se comenta. No es se comenta. Hechos reales. Es hechos reales. No, no, esto no está en el libro. No es académico. Pero es real. No se comenta. Al contrario, en algunos casos. Se dice, ay, es un excéntrico, mira las cosas que hace, mira las cosas que dice. Pero no se dice, tiene una, un problema psiquiátrico, tiene no, un problema no sé. mental. ¿Por qué? Porque está mal visto. Está como en la sociedad, tener eh, eh, un problema psiquiátrico, tomar medicación psiquiátrica, o algo que tenga que ver con la salud mental, tomar medic eh, medicación para dormir, para la ansiedad, para lo. no está bien visto. Son, ¿Qué es lo que te dicen? Ah, bueno, son locos. Son locos. Y como son locos, con eso se arregla. Y no es así. Son personas que pueden. Eh, mejorar, pueden incluso trabajar eh, con la medicación y el acompañamiento correspondiente. Y si deja de ir a su tratamiento, falla la mamá. ¿Por qué no puede ir la mamá? Si nosotros atendíamos cuando por algún motivo no venía el paciente, atendíamos a la mamá, al papá, al primo al vecino, al que se claro. acercaba para saber qué pasaba. Claro, porque esto también está cuando ya son adultos, viste que tienen, eh, es más difícil también de manejarlos, eh, cuesta, cuesta mucho más. Pero bueno, a lo que nos trae la reflexión, ¿no? Carmen, de, de lo que pasó entonces. Hay que decir la situación. Primero hay que hablar según lo que te escucho, ¿no? Que hay que hablar, que es fundamental hablar y decir la patología que tiene en su entorno. Controlar si lo vas a tener en tu casa el tema de la medicación. Sí. El tema de la medicación. Y en el caso de lo que se está diciendo, ¿no? Con respecto al, al psiquiatra que no controlaba la medicación, que le había dado de baja la medicación. Viste que está todo ahora un tema en ¿Lo los medios, pasa? esto que, que fueron a allanar el consultorio del psiquiatra, que le había dado de alta. Eh, a ver, lo que pasa que esto es un tema muy delicado, porque la medicación es algo que se regula con cada uno de los... La medicación psiquiátrica estoy hablando. Sí. Se regula con cada uno de los pacientes. Eh, nosotros podemos hablar de la lopidol, por ejemplo, que es una de las medicaciones que yo me acuerdo, pero las dosis cambian de, en cada uno de los pacientes. Y hay que eh, eh, seguir y continuar con eso. Y si se estaba bajando la medicación o si le habían dado el alta, es cuando más pendiente tiene que estar la familia y los vecinos, porque yo sigo concluyendo que el, el entorno no es solo la familia, sino también son los vecinos, los amigos... Eh, digamos, tienen que estar pendiente porque un cambio de medicación o un alta eh, no es definitiva, sobre todo eh, en un paciente psiquiátrico como yo supongo que eh, este paciente psiquiátrico podía ser una esquizofrenia, podía ser una paranoia, Podría ser una maníaco depresiva. Podía ser. Eh, y cada una de ellas tiene un seguimiento. Eh, por otro lado, ¿qué es lo que hizo el, este, el policía? El policía hizo lo mejor que pudo, lamentablemente muy lamentablemente, y no es porque le tuviera miedo al gobierno, ni porque le tuviera miedo a nada, porque una persona humana y profesional hizo lo que era correcto en ese momento, porque yo creo que él, en un segundo, descubrió que algo no andaba bien, en un segundo. Pero por otro lado, yo le quiero decir, hay que estar ahí. Sí. Cuando... De Podemos yo, hablar mucho ahora. Yo lo atendí. Yo atendía a estos pacientes psiquiátricos agudos eh, en el consultorio del hospital. Y una de las indicaciones que yo tenía, pero que me la, en cuanto entré me la dieron, es siempre del lado de la puerta. El profesional siempre del lado de la puerta para poder salir corriendo en cualquier momento. Estaban vigilados, estaban medicados, estaban pero eso era... Eh, <ríe> teníamos que tratar de ubicarlo, cosa de que nosotros tuviéramos acceso a la salida rápida. Entonces, si esta es la situación en un servicio de psicopatología, sala de internación de agudos, en la calle, los, eh, tanto los policías de la ciudad como los policías federales, hasta ahí puedo hablar, tienen capacitación en psicología. Tienen, tienen nociones básicas. Descuento decirte la trabajadora social que no necesita ser psicóloga para tener un indicadores que le dicen que están en presencia de un enfermo mental. Porque ellas también participan y hacen entrevistas. Y tienen muy buena preparación, realmente. ¿Pero qué pasa? ¿No hubo? ¿Cuándo? Claro, no hubo tiempo. ¿No hubo es tiempo? Es, es ahí, es, es una situación. Lamentamos realmente el hecho. Y te agradezco, Carmen, como siempre, muy claro, un hecho real que la verdad nos afecta y que está cercano a nosotros siempre. Así que gracias por la explicación. Nos vemos. Espero que les sirva. Así es. Así pasó la licenciada Carmen Sotelo por la tarde del magazine. Ya venimos, me quedo con vos y para vos hasta las cuatro de la